Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día miércoles, tercer día de la misión por los sectores, por los barrios. Hoy la santidad entendida desde la esperanza y vivida en la esperanza. Un creyente, queridos hermanos, no es un pesimista y el creyente tiene una fe y una esperanza grande. Estamos confiados en Dios. La tormenta, el viento, el huracán no podrá hundir la barca. Porque sabemos en quién tenemos puesta nuestra esperanza, nuestra fe. Nos mueve a agradar a Dios. Si el Señor está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Así que adelante, adelante con toda la firmeza en Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 44 al 50. En aquel tiempo Jesús gritó diciendo, El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz. Y así el que cree en mí no quedará en tinieblas. Al que oiga mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he pronunciado, esa lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por cuenta mía. El Padre que me envió es quien me ha ordenado lo que he de decir y cómo he de hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por lo tanto, lo que yo hablo, lo hablo como me ha encargado el Padre Celestial. Señor Jesús, es tu fe la que nos sostiene. El que cree en mí no cree en mí, sino en el que me ha enviado. aceptarte a ti, señores, aceptar a todo Dios, al Padre, al Hijo. Tu presencia es toda la presencia divina. Y hay algo fuerte en la palabra del día de hoy, queridos hermanos. El Señor nos deja claro cómo si no creemos. porque qué no ha venido a juzgar? Su función no, no es juzgarnos, su función es salvarnos, levantarnos, darnos la mano, que no estemos caídos. Él ha venido a buscar al perdido, a sanar al enfermo, a consolar al triste, a liberar al preso. Esa es su función. Y si no creemos, pues ya tendremos quien nos juzgue.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 esté presente con su constante intercesión para hacer que nuestros pueblos caminen por sendas de santidad y conversión. Amén. Recuerde, querido hermano, buscar hoy el sitio de misión, ahí cerca a su casa, en su barrio, en su vereda, buscar el lugar de la asamblea familiar. El Señor los guarde, los proteja y los libre de tomar el peligro. Un abrazo para todos. Recuerde, a las 8 de la noche también tendremos por nuestro canal Alexio Divino. Ahí los espero.